Este es eso? Este. la boca? Hola, les saluda Camilo Quiñones, guitarrista ecuatoriano, y te invito a que nos sigas y te suscribas en nuestra página para que veas los nuevos talentos y la música que iremos compartiendo poco a poco. Un saludo, nos vemos.